Qué onda de betos, bienvenidos no, a la man. posible antepenúltima parte de la residencia del Mal 4. ¡Hola! Uh, a qué va a decir este? Así que también hiciste cagar a Krause, Leo. ¿Sí? No te voy a pagar mal la quincena, puto. ¿Cómo, paras? ¿Cómo es que agradecértelo? ¿Pero qué decís, pelotudo? No. ¿Me hiciste pelear contra el forro este al pedo? Ah. Bueno, Cruz, la verdad es que el pedo, eh. Bueno, aquí me va a utilizar al principio, tengo que conocerlo: la muerte de Krauser, las plagas, mis huevos. Voy a hacer una película. Ahí está. Y, ¿Y ahora eso? básicamente lo que tengo que hacer es cagar Muy un tiro liberado. con todos. Uy, ¿quiénes son estos, boludo? Uy, la Cosquar me evolucionó, pero. No lo puedo creer, boludo. Uy, cada vez más, boludo. Eh, vamos a matar a Lionel. ¿eh? ¿sabes quién? Mira Mira, me voy a fumar uno Uy, uh, estoy re loco ¿Por qué lo acá, boludo? Uy, uh, se viene la armada Y la puta madre, wey, pará, eh, no me cagas ¡Pará, ya tío. voy, boludo! ¡Ya fue! <risa> <risa> ¡Eh, no me pegué más, eh! Ya fue? ¡Para un poco, eh! <risa> si no estoy haciendo el ya, estamos bolsa, todo para un mismo objetivo, ya, wey ¡Somos todos iguales acá, crezco! ¡Ah, la puta madre! No, hice, ese boludo. Ya cagaje gente... todo. Uy. Yeah, por qué yeah? Yeah, yeah. Por Dios mío. Pero, Hay jamás. un forro, siempre va a estar forro. Me voy a poner el forro este. Un poquito. Ahí tenés. Uy, no me digas que Ah, pensé que lo pegaba a agarrar boludo. Ojalá. Para bolos. qué mierda quiero guita boludo, ya está, me lo paso. Mirá, voy a agarrar a todos boludo. Chao, chao. Uy, ahí viene el pelotudo este boludo. Ay, no me voy a disparar boludo. Peligro. Me importa tres cojones. A la cadena, ¡Rompete! A la la no. Eh? Ahí está, boludo. <risa> la cosa es que. Hola! Y vos ya. La escopeta. Listo, listo, no vamos a la mierda. Quítate en el medio. Este rompe bolas. Ay la puta madre. Yo lo. esto lo. lo, lo, lo Hay llevo. un paro de transporte, la CGT anunció esta mañana que era un paro de transporte. La puta Salí. en todo lo que es Capital Federal. Salí. Uh, oh, esto es una guerra, boludo! No, no, no, no, no. Para, para, para, para, ¡Eh, para! ¡Rama! ¡Rama! va, pa, pa, pa! Mirá que va, paratá pa patrón. Ya ramón, deja eh, de boludo, si está el jefe ahí, boludez. está el patrón, boludo. Eh, de boludar, que está el patrón ahí, no van a pagar carajo. No van a pagar nada, mira, boludo. Ya te dijeron que hago un recorte, pues no van a suspender, boludo. Eh, no van no a quedar. A, a mí no me suspende nadie, Ramón, ¿entendiste? <risa> uy, boludo, uy, boludo, uy, boludo, uy, me la clavó. Pero me fui salido por el pecho, boludo, se me la clavó. Eh. Chau. <risa> Adiós. Pará, eh. Eh, eh! ¡Eh, cortala Ramón, estoy agotado de tu misma actitud constante. Ué. ¡Eh, disculpame! Ramón, ¿qué parte no entiendes que sos un pelotudo? Eh, ¿qué me eh, tú, tú. ¡Ramón, estoy cansado! ¡Tengo ah, trabajo! ¡Eh, Bueno, es Spider se puso ay, ay, uy ¡Hay uno que tiene una factura en la mano! ¿Por qué factura? La vela. Una vela, ojito, está en medio. Uy, uh, la puta. Uh, madre. Uh, Uy, uh. se la dieron a ese, boludo. No sé quién, pero. Eh, pero alguien se la ha da, dado. Eh, dale, boludo. Uy, oh, la es que puta madre, madre, boludo. No va a funcionar el gobierno en la ciudad, sino, boludo. Ya que, dale. Mmm. Dale, dale, dale, dale. Sí, es que es el helicóptero, boludo. Eh, Ramón. Ramón, mirá, me compré el helicóptero. <risa> eh, me compré el helicóptero. Estoy yo en el León este. Eh. Al León, boludo. ahí. Eh, está ahí, Está ahí, boludo. ¡Ándale, lee! Uy, León que el, el arquitecto, boludo, le dije, vení, subiste al avión. Ramón no tiene un avión desde cuándo? Es que sé, lo encontré por ahí. <risa> Estaba estacionado en el fondo de casa. Robón, con el chop. La chopera, nada que ver. Robón, la <risa> chopera. a la cancha vos. la puta madre, boludo, no sé por dónde ir. Ah, sí, sí, sí, sí que sé. Sí que se sí que sé. Che, ¡Ramón, agarra esa chapa ahí que me haga un techo! ¡No! ¡Uh! ¡Eh, boludo. Limpio como una patina. ¿Sabes que limpia después, no? Eh, no, no vamos a limpiar. Ya Le dijimos nosotros a Ernesto que no le nada. No, yo le hemos dicho al patrón que no vamos a nada. ¿verdad? Por fin, boludo, ahí está. La concha tomada. ¡Uy! ¡La mío. listo, listo, bien. listo! ¡Pero bajate por ahí, León. Baja por acá. Ahí está. baja por gracias, el pelotudo? güey. Eh? ¿Qué tal? Te... está. Eh hijo, vos valía en ese, Es ¿Qué arquitecto, boludo? Man? De chiquito jugaba como... No, dale, chico, dale boludo. que yo lo termino. Uy, qué pelotudo. Va, flaco. Uy, bueno, chao. <risa> Listo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Por favor, boludo. <risa> Quilombo. Eh, eh. ¿Qué tengo, micrófono? Arre. Te escuchó tu música, chicos. Te loco con Ramón, ey. eh. Me gusta, eh, Leon, todo bien? Eh, me gusta Ricky cuida, Eh, cuidaje, como estás, Leon? Eh, de un pará, Ramón, pará. Ramón está matando a la gente. Eh, pero estoy yo soy de Leones, ah. eh. eh, pará, Ramón. la concha de tu madre. Eh, re bien, Ramón. Bah. Ramón. <risa> ¿Qué carajo? Boludo? ¡Oh, por Dios! Me ha ayudado Ramón, el obrero. ¿Alisto, vos? Che, Ramón, escuchame. Muchas gracias, guacho. Mirá cómo... No, pasada, Ramón, no pasa nada, no eh. Vamos a tener aquí, no, eh. Chila. ¡Ah! No, Ramón. ¡Ay, yo, cuidado! ¿Qué pasó? Esta noche hubo ¡Dios, el... Ramón! ¡Adiós, <risa> ¡Oh! Ramón, Ramón. ¡Oh! hombre, a la hombre, bueno, uff, oh, las pagarán. Ramón, loco. Ramón, en... Eh, Ramón, contesta, estás bien. Hola, me por hermano, para mí. <risa> <risa> <risa> oh, se murió Ramón, boludo. <risa> Hola, Ramón. <risa> ¿Qué te <risa> Ramón, enojado? <risa> eh, estoy vivo, pío. <risa> Curioso, <risa> curio, estoy vivo, eh, <risa> eh mira, son puto. ¿eh? No, en serio, estoy muriendo. En realidad te llevo, <risa> pero estoy muriéndome. <risa> <jefe>, ¿Qué <risa> designamos? Okay, no, no, seguro a Ramón, boludo. Bueno, gente, hagamos un minuto de silencio por Ramón cuando termine este video. <ríe> a ver si puedo, puedo ver qué pasó. Ver. Comprobar, Mira abajo. ¡Ramón! ¡Eh, <ríe> macho. Ramón me aseguraré de que paguen por esto. ¡Ah, ah Ramón. Mira a Ramón, boludo! Esta noche okay. me acordé de todos los buenos momentos entre Fratecho. ¡Tacho de mierda, ¿no? Y arena, loco. <ríe> <ríe> y mezcladora, lo bueno recuerdo que no <ríe> ¡Ramón! Esta canción va para vos, loco. Cuando yo... ¡Laboraba con Ramón! <risa> Eran raros, boludo. Eran 100% obreros, boludo. <risa> Porque esto es una profesión que se vive día a día, padre. <risa> ¿Por ¿Qué hablaba vacío, boludo? Uy, qué contribuyó. Un colgante de perlas, padre. Boludo, ¿y León me encuentra cada pelotudez que voy a decir? Mm. Buscando tesoro. Uy, uy, uy, uy. uy, ¿qué pasó acá? Ramón, yo era Ramón, No, Uh el bicho. HB, el bicho fuerte. No, tengo el bicho. Me duele la panza. Ah, te voy a matar. Hija de Ramón? puta, ¿dónde estás? Ramón. ¿Qué hiciste Uy. con Ramón? Hola. Uy, boludo. de contacto. ¿Qué le pasó a Leon, boludo? Uh, para mierda. Ahí. Ah, uh, tomaba, Ah, parado boludo. Ah, pará, boludo. ¡Boludo casi por casa ¿Y dónde Beto? Pará eh. Estoy mal por Ramón, boludo, pará Ramón me afectó mucho Uy, uh, uh, viajó ¡Poing! Te voy a dejar el objeto lleno de preguntas Te voy a llenar el, el culo de los parásitos ¿Querés mis plagas? Te voy a llenar el culo de pibes crudos ¿quieres los pibes crudos? Mándale sal, a mí me voy a la mierda Me voy a fumfazo si va a a fumar un Siempre, me no fueron un paso, ya vengo. ¿Cómo estás, boluda? No, ¡Pará! Para ¡Era joda. joda! Era una joda No te enoje, boluda ¡Para acá con Chetur, para! ¿Qué es esto, boluda? sin interrogaciones Se escucha de fútbol Uy ¡Uy! ¡No soy Ramón! Pobre Ramón, boludo que Ramón. Uy No Ashley No, pará, pará, pará. Amigo ya... Que asco, Evo. para eh, eh, Posta, que puede haber en una bolsa que se mueva así, boludo Si, sí, parece re creepy, boludo Si, boludo, una bolsa ahí... Eh, Ramón. ¿Qué boludo? No, ah, estoy en una bolsa A ver Soy de la ciudad. Oye, me reúne olvidé de esto, eh No me acuerdo qué es. Esto se parece al man junto, Oh, boludo. este se parece a la parte en la que están los bichos invisibles, boludo Me da eso Me da mala espina ¿Escuchás? Sí. Este, el conchudo este oh. ay ¡Me cagué todo! ¡Ajá! ¡Me cagué todo, boludo! Bueno, no, pero sí me asusté, posta favor Voy a recorrer ¿no? en 60 FPS En 30, digo Recuerdo, loco Esto va a nombre me. Oh, y nombre. la puta madre, le eh, este, pegué este, el piro Estoy pegando el, el embarazo man. el pibe ah, pibe eh? Tiene un pibe atrás no, igual tiene otro atrás. No, vamos, vamos, vamos, vamos Voy a reventar mi culo ¿Vamos? Acá, ¿no? Sí. Creo que traspaso ¿Sí? No Creo que no ¿Cómo se para pegar atrás? La puta que te parió Leon ¿Por qué te pones a recargar? muévete Che, no sé cómo pegarla atrás, eh eh. Ah, ya ¿Un tiro sé. en la pierna? Ya sé cómo. Sí, eso. No, pero bueno el... Ah, no. Bueno. Bueno. Vamos. Víctor. Yo me imagino a Leon. Cinco lucas. Sentado mirando una playa y que diga: Te recordaré, Ramón. Sí, boludo. Mientras veo un helicóptero y. No, la canción esa Where did I go, wrong I lost a friend. Creo que era de Oasis, no a acabar. Hola. Uy, la puta madre. Uy. Cool. Uh, acá está heavy Yo quiero Casi ser un gran Uy, boludo, uy, boludo, para, para Uy, boludo, uy, boludo, uy, boludo El boludo. cielo resplandece a mi alrededor, alrededor mi alrededor, alrededor Me pica Un huevo Uepa señora hoy. Los tres puedes tachos de un golpe estar, el cielo azul, La puta el madre cielo No sé por dónde ir Y follar Una ¡No! vaca alrededor de mí Oh Creo que era por acá Me pica Ahí está, ahí está, ahí está Me No Me lo desconecta el hijo de puta este Se acuó el disquete Arre Ahí voy a cerca Nah nah nah Qué culo roto Gente Vamos al próximo episodio Este hijo de puta boludo ah. Ey, Vamos en el próximo episodio Gente Nos vemos Suscríbanse Gracias